Bueno, ahora está un para más pero eso dura dos tres días y después vuelven. Ah, estamos más tranquilos, sí. Que nos sentimos protegidos porque estamos la, la, según están pasando cada rato, uno puede estar ahí abierto, que sabe que no lo van a atracar. Ojalá que no lo dejen permanente. Por aquí en esta zona decía que, que la cosa estaba más o menos tranquila, Romero. Claro que sí, estamos viviendo un momento ahora mismo de más tranquilidad, aunque siempre aparecen su sus delincuentes por ahí que hacen daño, pero no estaba no está ahora como estaba anterior, ha bajado, ha bajado, y ojalá que siga bajando más, porque por lo menos el hombre de trabajo que tenemos que lanzarnos a la calle día a día, uno se sentía con mucho temor, pues ya gracias a Dios que estamos más nivelados. Bueno, yo creo que está un poco más tranquilo, aunque no tanto, pero por ahí hay algo... hoy esto está peor, no hay nada. Bueno, por el momento eh, ellos han disminuido un poco porque por, prácticamente le tienen cuarteles eh, en los puntos de droga que, que, que era donde más se movía la multitud de gente. Y está más tranquilo el sector ahora mismo. Vamos a esperar a ver si continúa así porque prácticamente eso es lo que la barriada necesita, la tranquilidad. Porque ya eso está bueno, tanta muerte y tantas cosas tenía el barrio ya en, en, en pánico y esperemos que esto siga así. Creo que ha sido un éxito porque está un poco controlado lo, lo, el control que había social porque en verdad esto hace falta no nada más aquí en, Eva, en el sector de San Martín sino también en todos los sectores que no haya control. Tranquilo el sector. Sí, porque están militarizados, están dándole servicio, sí. que antes no lo hacían. ¿Qué usted espera, ¿no? Yo espero que se resuelvan los problemas, que imagínate que no se puede vivir así. Las cosas están demasiado alteradas, o estaban, ya están cambiando un poco. Era